Estamos aquí con Félix Rodrigo y hablando de la Segunda República, con el cual tema en el cual ha estado investigando durante un par de años y ha publicado recientemente este libro. Uh, hemos terminado el bloque anterior uh, con el golpe de estado de julio del 36 sí. que dio Franco. Um, Tú comentas uh, también en el libro, aunque no entras demasiado en la guerra, yo espero que algún día publiques un libro parecido hablando de la guerra civil, es un reto que te lanzo, pero tú comentas que realmente lo más decisivo son los tres o cuatro primeros meses, que ahí básicamente queda todo como un poco dicho, ¿no? entre comillas. ¿Por qué lo dices esto? Bueno, los eh, tres o cuatro primeros meses, quizás hasta noviembre diciembre del 36, ...es cuando el proceso revolucionario popular... ¿no? ...que había, se había iniciado en la primavera del 36... ...sigue a, ascendiendo... ¿no? Eh, ...mientras sufre la represión en cada uno de los territorios... ...en el territorio de Franco es reprimido... Eh, ...por los franquistas y en el territorio republicano... ...es reprimido por los republicanos. O sea, estás diciendo que el pueblo siempre es reprimido. Claro, en las dos... ¿Sea por un bando o sea por el otro? Sí, son los dos bandos... Eh, ...hay que ver que lo que hace Franco... ...es continuista con lo que hace el Frente Popular... ...es decir, el Frente Popular machaca y machaca a la gente... ...y Franco hace lo mismo... ...a partir del 18 de julio... Solo hay dos diferencias... ...una, que el Frente Popular estaba machacando menos... ...cuantitativamente, la cantidad de muertos y tal era menor... ...y al mismo tiempo que el régimen político es distinto... ...es decir, mientras que en la época del Frente Popular... ...había un sistema parlamentarista con el franco allá y un sistema que vamos a llamar militar fascista esas son las dos diferencias, pero en lo demás hay una continuidad ¿no? hay una continuidad, es la gente la que sufre la represión eh, eh, las fábricas ocupadas tienen que volver a sus dueños eh, la represión es mucho más eficaz en el bando franquista porque el aparato militar franquista tenía muchísima más fuerza ...pero el aparato republicano se va reconstruyendo... decir, ...queda muy disperso, por ejemplo la Guardia de Asalto casi se disuelve... ...la Guardia Civil también... ...y entonces no podían encarar la represión de los movimientos populares... ...con la misma eficacia que el franquismo... ...o sea, la Segunda República en su versión frente populista... ...posterior al 18 de julio, no puede contar con el ejército de Marruecos... ...que era el decisivo para meter en cintura a la gente... ...y esto tiene que entenderse, ¿no?... ...incluso eh, hay bastantes casos de, de disolución de, de unidades militares... ...porque son los mismos soldados los que obligan a los oficiales... ...en el bando republicano a disolverse una vez que se han tomado los cuarteles... ...entonces hay ahí diferencias, pero la coincidencia es hay una continuidad, podemos decir que se puede escribir la historia de la represión empezando en 1931 y acabando en 1939, simplemente cambia quién la hace ¿no? por ejemplo, en el, la hace primero el gobierno Provisional de la república luego la hacen las izquierdas, luego la hacen las derechas luego la hace el Frente Popular, luego la hace Franco en una zona y sigue el Frente Popular en otra es decir, desde el punto de vista represivo, todos son represores. La única diferencia son las formas de hacerlas y el contexto político y jurídico en que se hace. ¿Y en estos primeros meses representa que los dos frentes uh, terminan con el pueblo? Eh, el franquismo lo hace con más eficacia, mucho más rápidamente, y en la zona republicana hay todavía un tiempo en el que eso no se puede hacer. Es decir, los partidos y sindicatos y las viejas instituciones tardan en hacerse con el control. ...el momento donde digamos que se reconstruye la República Burguesa... ...es con el gobierno Largo, largo Caballero que tiene eh, empieza en noviembre del 36... ...es en este gobierno donde forma parte también CNT... El, la, ...los anarquistas con tres ministros pero hay que decir que no solamente son tres ministros, son cantidad de gente, que son eh, funcionarios, que son policías, que son oficiales del ejército, que son recaudadores de impuestos, es decir, que es que se da una visión distorsionada, como solo fueran tres ministros, que no, que eran miles y miles de anarquistas incorporados a la gestión de eh, las instituciones. Ahora, porque de la... una cosa que no hemos comentado hasta ahora es que la república continuó hasta el final de la guerra, Claro. ¿Por qué no, si hay un golpe de Estado? Bueno, ¿por qué no se deshace la república? O, mmm, es un poco extraño, ¿no? Eh, vamos a ver, Franco no declara que su régimen va a ser monárquico hasta finales de agosto. O sea, hay todo un periodo, o sea, más de Franco un mes... podría haber mantenido la república, a lo mejor. Sí, Aunque hubiera había, ganado sí. el, eh, eh, antes de ganar la guerra, podría haber... El general Mola mismo era partidario de mantener el régimen republicano dentro de la sublevación militar. Lo que pasa es que como muere en un accidente de aviación, pues se pasa a la monarquía en gran medida para satisfacer a los carlistas que lo exigían, los carlistas, si aportan o sea que a no habría, Luego hablamos de este tema, pero no habría entonces mucha diferencia entre una monarquía o una república. En todo claro, paso. no lo había. Lo que pasa es que una vez que ya a finales del 36 se ha reprimido a fondo y se ha controlado los movimientos populares dentro del bando republicano, queda la cuestión de convertir la guerra civil en un antecedente a la Segunda Guerra Mundial es decir, aquí lo que se repite, luego será la, la Segunda Guerra Mundial, por un lado las potencias fascistas con Franco, y por otro lado las llamadas potencias democráticas que, con la Unión Soviética, o sea son y entonces todas las batallas que hay ya en el año 37 se tienen al mismo patrón, entonces el bloque los dos bloques de Europa no dejan al otro bando que se rinda sin seguir luchando, porque ellos necesitan desgastar al contrario, es un antecedente de la... Incluso era, era conveniente que la guerra continuara, porque había que probar armamento, por ejemplo, a los alemanes les viene muy bien, probar sus, su aviación en condiciones de guerra real, y también a los rusos, por ejemplo, eh, a los franceses también, los, oficial, los altos mandos del ejército francés siguen con mucho interés las operaciones de la guerra para aprender porque quieren saber en qué condiciones se libraría la próxima guerra. ...entonces hay como una voluntad en toda Europa... ...de que la guerra continúe. ¿no? Desde el punto de vista popular, a finales del 36... O sea, que es alargada de alguna manera artificialmente... ...estás diciendo. Sí. Tú consigues desde tu punto de vista, claro. Eh, claro. En el 36, a finales del 36 ya... Eh, ...la guerra como un conflicto entre el pueblo y, y los poderes... Eh, ...ya ha pasado a un segundo plano... ...y lo que queda es un conflicto entre dos formas de, domin de poderes dominadores... ...unos que se mantienen un poco por la presión que se le llega de Europa... ...y por la ayuda en armamento y equipo que viene de Europa. ¿no? Eh... Recientemente has publicado en tu blog un texto... ...titulado La guerra civil explicada a los jóvenes 80 años después. Uh, ¿Qué cuentas escuetamente en este texto y por qué a los jóvenes? Pues porque creo que a la gente joven se le ha colocado en la cabeza una versión de la guerra que es falsa, ¿no? Una visión partidista, que quien lucha contra el franquismo es los partidos políticos de izquierda, que es falsa completamente, es al contrario el... ...la posición de la izquierda le permite a Franco... Eh, ...desenvolverse mucho mejor... ...porque la izquierda tenía un gran rechazo popular... ...recordemos que en las elecciones de noviembre del 33... ...la izquierda pierde ampliamente... ...pero se queda, eh, pierde muchísimo... ...no le vota casi nadie... ...entonces pensar luego... ...que la izquierda y el pueblo eran lo mismo tres años después... ...pues no cabe en eso, los datos están en contra... ¿no? ...es verdad que les habían votado con el Frente Popular pero también porque su programa incluía la liberación de los presos políticos que eran 30.000 presos políticos ¿no? pero hay que decir que la derecha también quería sacarlos de las cárceles o sea que no es esta la cuestión ¿no? eh, lo que hay es una insurgencia popular muy fuerte una voluntad de la gente de luchar, de resistir ...que existe, pero que tampoco tiene muchos argumentos... ...no hay una estrategia popular, eso es verdad... ...la gente lucha desorganizadamente, muy localistamente... ...unos en su pueblo, otros en su barrio... ...pero, bueno, luego están dentro del bando republicano... ...las milicias de partidos y sindicatos... ...que son tan represivas a veces y tan brutales... ...como las milicias de falange en el otro bando... Eh, ...los datos sobre el número de, de gente reprimida... ...son muy parecidos en los dos bandos cuando se contabiliza, toda la gente que es asesinada y tal, pues es muy parecido. Muchas de las personas que en el bando republicano se las mata calificándola de fascista lo eran, pero otras no. Otras eran simplemente gente que se oponía, por ejemplo, a que las empresas eh, siguieran trabajando como lo habían hecho antes, pero ahora con unos nuevos jefes, que eran los gerifaltes de los sindicatos de allí. Es decir, no se hace un proceso de crear un sistema verdaderamente colectivista aunque se habla mucho de colectivismo, de tal y cual bueno, las colectividades agrarias estaban dirigidas por el IRA el Instituto de Reforma Agraria que había era cordialmente odiado en el campo no había cambiado en nada su actuación y cuando llega la guerra civil, el IRA es el IRA el mismo del 37 es el mismo del 32 y que no concitaba el entusiasmo de absolutamente nadie o sea, que nadie se dejaba engañar entonces, hay que ver estas cuestiones y no hacer como una especie de lírica demagógica que, que no existe. Hay datos que todos lo saben, pero nadie quiere verlos. Como es, No hay nada de guerrilla eh, eh, contra el franquismo en las zonas dominadas por Franco. Es decir, el campesinado no se siente concernido con la república. No hay nada, absolutamente nada. Durante la guerra. Durante la guerra. Luego sí cuando ven lo que es el franquismo y los hechos. Eh, no hay tampoco una afluencia de reclutas al ejército de la república más allá de los meses últimos de noviembre y diciembre hay que llamar ya a las quintas en noviembre y diciembre se acaba el flujo de voluntarios eso lo dice eh, Orwell, por favor pásame el libro de Orwell él lo explica, lo explica, dice ya allí mmm, apenas había voluntarios es los que había, no era gente que venía por ideales, sino gente que venía por las diez pesetas. Como el gobierno de la república puso un salario muy alto para los milicianos, altísimo de diez pesetas, que era necesario, era cuatro veces más alto que el de los milicianos de Franco, que cobraban unas dos, dos treinta, pues entonces se metía gente que no tenía ningún interés en la guerra, sino solo, a veces incluso las familias presionaban a los chicos de 19 años para que se metieran allí y para ellos poder quedarse con una parte de la soldada la palabra soldada nunca mejor dicho eh, Orwell eh, señala toda esta cuestión con eficacia ve que hay una pérdida grande del entusiasmo ¿Quién era? Cuéntanos quién era George Orwell, bastante conocido, autor sí. por cierto de, de libros como Rebelión en la granja o mil, 1808, ¿cómo era el tiempo? 1984, 1984. Él estuvo aquí, él no era de aquí, ¿no? era extranjero y estuvo luchando aquí en la guerra voluntariamente. Y bueno, entre sus libros también se encuentra este que es homenaje a Cataluña. Uh -huh. Es el libro más importante para mí, para la comprensión de la guerra civil. ¿Este libro? Sí, Orwell viene como voluntario, se si le es inglés. Bueno, Orwell en primer lugar hay que decir que es un grandísimo escritor. Uh -huh. Además un escritor que no se queda en lo habitual de los escritores, ...sino que él se junta con la clase trabajadora... ...él durante años se va a las minas de carbón... ...y es capaz de convivir con los mineros para comprender su vida... ...y para poderla explicar luego. Pero él como escritor, a mí me gusta mucho su manera de escribir... ...ya quisiera yo poder imitarle más... ...y cuando estaba bien traducido del inglés, pues es magnífico. Entonces él se, se suma... ...al aporte voluntario de la guerra civil... Y cuando llega aquí, eh, a, a, a Cataluña se incorpora la milicia del POM La milicia del POM, POM significa Partido Obrero de Unificación Marxista Un partido marxista eh, disidente que no apoyaba la Unión Soviética Como Orwell tampoco le gustaba mucho la Unión Soviética, pues se mete ahí No es que él tuviera unas ideas muy definidas de política Orwell esencialmente no era un militante político Sino más bien era un combatiente por la libertad y, entonces, y por la justicia y, bueno, pues, sus experiencias le llevan a comprender que a finales de 1936 se pone en marcha un cambio enorme, que esto crea un régimen totalitario dirigido por los comunistas y por la izquierda, izquierda republicana, sobre todo el partido de Hazaña, eh, con la participación de izquierda Republicana de Cataluña, que van creando un régimen totalitario donde la gente es perseguida, es asesinada, nadie sabe por qué, se mete en la cárcel de las personas… Y él, entonces, él y su compañera, que había venido también como en ayuda de sanitaria, pues se ven metidos en una serie de laberintos que le cuesta mucho trabajo salir de ahí. Hay que tener en cuenta que el es herido en el frente de Aragón, recibe un tiro en el cuello y está bastante tiempo en condiciones graves y luego tiene que hacer ejercicios para recuperarse de la voz, porque la bala le había arrancado las cuerdas bucales. ¿no? ...pero luego él tiene que salir por pies, porque le buscan... ...cuando la, la matanza que se hace del PON... ...el PON es perseguido con, por el Partido Comunista... ...se detiene, tortura y mata a su jefe André Unín... ...y a otros muchos, porque también todo se cuenta mal... ...no solo fue André Unín, fueron docenas de militantes del PON... ...y otra mucha gente que no era del PON, pero... ...no estaba de acuerdo con el camino que se seguía... ...también anarquistas y gente muy variada, ¿no? Entonces Orwell ve que es el totalitarismo y lo explica a partir de su experiencia en la guerra civil, eh, rebelión en la granja es en gran medida su experiencia, homenaje a, a Cataluña también. en la granja sería la, la experiencia que vivió aquí en España? ¿Un él, poco, ¿pues? se le inspira, le inspira. Está inspirado... no estás, Exactamente, es más bien una sátira de la Unión Soviética, uh -huh. pero lo que ve aquí es tremendo, él ha venido a luchar por la libertad y ve que aquí se persigue a la gente, no hay ninguna garantía judicial, ...te buscan una noche y te pegan un tiro y te dejan tirar una cuneta... ...todas estas cuestiones horribles. Es un libro altamente recomendable. Sí, sí, sí. Orwell es muy recomendable en todos los sentidos... ...y lo que él ve, pues lo veía otra mucha gente, él no veía más que lo que... ¿Qué hay de este, por en... ejemplo, de Paul Preston? El holocausto español. Odio y exterminio durante la guerra civil y después... Bueno, yo lo he usado bastante para mi libro, es un texto interesante, aporta mucha y mucha información que está bien. Pero claro, él sigue dentro de la falsa dialéctica izquierda-derechas. Él piensa que aquí hay una, una derecha que se hace fascista, que es muy mala, y lo es, obviamente, pero no quiere entrar en todo lo que hace el Frente Popular y luego la República. En ¿Sería periodo... un poco más partidista? Sí, es bastante partidista. ...y bueno, pues él... ...aunque también admite que la... ...hay un baño de sangre en la zona republicana... ...pero... ...se niega a reconocer que ese baño de sangre afecta a muchos trabajadores... ...a mucha gente que no está de acuerdo con la colectivización... ...porque es una falsa colectivización, la colectivización consiste... ...en simplemente que un organismo republicano tal el que sea... ...nombra a un director que obliga a la gente a trabajar en una fábrica... ...según ellos dicen, es que eso porque le pongan la palabrita... ...colectivización o socialización o con todo obrero eso no era real... ...no era real en casi ningún sitio... Entonces vamos a ser serios y a ver cómo, o por ejemplo las empresas agrarias, pues se las presiona muchísimo para que la gente trabaje y trabaje con vistas a llevar al frente alimentos. ¿Que había que proporcionar al Frente Alimentos? Seguramente sí... ...pero, vamos a ver, eso no lo podía hacer la, la gente, los trabajadores autogestionándose... ...tenían que mandar allí a un sátrapa que les torturara y les machacara... ...y les dijera cómo tenían que trabajar y todo esto... ...eso es capitalismo, ni más ni menos, ¿no? Se crea una nueva burguesía, que es la de los partidos y sindicatos... ...que se hace con el control de los medios de producción, las empresas... ...y eso es vivido por los trabajadores como rechazo... ...se hacen huelgas, se hace sabotajes, se hace trabajo lento... ...bueno, yo cito ...hay un estudio magnífico de una empresa en, en Barcelona... ...que es la empresa Rovira... ...un estudio sociológico precioso que ya tiene 30 años... ...donde se demuestra que allí no hubo ni colectivización ni nada... ...los viejos patronos huyen y se crea un nuevo patronato... ...un nuevo patronaje, mejor dicho... ...que son los jefes de CNT allí... ...los jefes que, que crean un nuevo capitalismo... ...que la gente lo rechaza tanto como lo anterior... ¿no? ...que estas cuestiones no se quieran ver, pues, pues bueno... ...pero yo creo que se tienen que ver y la juventud lo tiene que entender... ...y tiene que ver. De todas maneras y a pesar de todo lo que estás contando... ...sigue, sigue existiendo como el mito republicano, ¿no? Uh, incluso en estos momentos se habla de una posible tercera república... ...como solución a todos los males. Uh, en cambio, uh, en Europa tenemos ejemplos ahora mismo de otras repúblicas... ...y que, bueno... ...tampoco son ejemplo de... ...de nada, por decirlo de alguna manera... ...entonces, uh, ese mito republicano... ...frente a las repúblicas reales... ...¿qué es realmente una república? ¿Y por qué le, el, la gente le tiene este cariño? Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro... ...que nos está aquí acompañando... ...que está pintado por una persona... ...que ahora mismo tiene 85 años... Uh, ...que lo pintó con todo su amor... ...porque sigue como recordando... ...que en aquella época parece ser que fue época esplendorosa... ...y por eso lo tiene puesto en su casa... Uh, ...¿por qué prevalece este mito como la república... ...algo beneficioso, beneficioso, algo... ...no sé, ¿me entiendes un poco lo que quiero transmitirte? Claro, eh, es un mito irracional. Es un mito irracional. Claro, por ejemplo, llega gente y te dice... ...bueno, el modelo sueco de socialdemocracia... ...sería el ideal para este país... Y dices, ...pero el modelo sueco está basado en monarquías... ...Suecia es una monarquía, Noruega es una monarquía y Dinamarca también... luego ...entonces vamos a ver qué modelo creéis, ...el modelo sueco, monárquico, republicano... ...si creéis el modelo sueco... Ser... ...entonces hay una serie de contradicciones... ...que aquí a base, como diríamos, de un irracionalismo muy militante... ...de no querer entrar en los datos, de no ser riguroso se mantiene... ...aquí se ha creado un fondo irracionalista... ...muy fuerte, ¿no?, que, que no quiere aceptar las cosas como es... ...que se resuelve inmediatamente en insultos, en agresiones verbales... ...y que no permite que fluya el análisis sereno de la realidad... ¿No? Entonces eh, ese mito se mantiene ahí, cada 14 de abril la gente sale con la bandera republicana, cuando la bandera republicana es la de la matanza de Casas Viejas, la de la represión de la insurrección de Estudios del 34, la de la matanza de Yeste, la matanza del Frente Popular. ¿Eso es lo que quieren decir los que salen con la bandera republicana? Todo eso, ¿No? pero si hablas con ellos no quieren razones, inmediatamente te insultan, te dicen que eres un tal y eres un cual. ¿no? ...pero claro, cada vez más según avanzan las cosas... ...y se van publicando más textos, más objetivos... ...pues su discurso está cada vez más en bancarrota. ¿no? Ahora ya el mito republicano creo que le queda una trayectoria muy pequeña... ...ya solo mantenido por una facción muy pequeña de la izquierda... ...y en, supongo que en poco tiempo lo quitarán, ¿no? lo dejarán. ¿no? Eh, en Europa... ...hay monarquías y repúblicas... Ahora... ...¿cuál sería la, la diferencia?... ...porque yo antes de leer este libro... ...me pensaba que una república... ...no tenía absolutamente nada que ver... ...o sea casi que era como cosas opuestas... ...pero me he dado cuenta que de opuesto nada... ...o sea que en el fondo es lo mismo... ...la diferencia que sería... ...solamente que la monarquía tiene... Uh, ...un rey y la república no... ...pero uh, es lo mismo o... ...bien, si sí, la monarquía tiene un rey que no gobierna porque eh, quiero Rey decir que, que no gobierna. Claro, el sistema liberal se basa en que gobierna el Parlamento y el gobierno. ...no los reyes... O sea, los dos son sistemas parlamentaristas... Claro. ...uno con una constitución y el otro con un rey... Y donde hay repúblicas... ...el presidente de la república también es una figura simbólica... ¿También es simbólica? Sí, tiene, a algunos les dan más prerrogativas... ...unas constituciones y otras menos... ...pero en realidad quien gobierna... ...es el presidente del gobierno... ...luego está el presidente de la república... ...que cumple determinadas funciones... Uh -huh. ...que son más bien representativas... Eh, ...y poco más, ¿no? Por lo tanto, las diferencias son muy escasas... Hay un caso curioso, que es el fascismo mussoliniano, que durante mucho tiempo es monárquico y apoya al rey Víctor Manuel III, pero en los últimos dos años de su vida, Mussolini se hace republicano y crea la República Social Italiana. República Social Italiana. Nadie nos ha explicado por qué, la, si las repúblicas son tan estupendas, Mussolini se hace republicano. El mismo Hitler <risas> mantiene su sistema dentro de un régimen republicano. Es decir, Formalmente el Tercer Reich es un régimen republicano apoyado en la constitución de Weimar se llama así por el lugar donde es aprobada Weimar es una ciudad alemana de 1919 que inspira la española de 1931 Así pues estas cuestiones deberían tenerse en cuenta y, y no hacer grandes diferencias donde no las hay ¿no? Nadie tampoco sabe explicarnos por qué a Francia eh, supuestamente tendría que ser mucho mejor que Inglaterra cuando Francia es una república e Inglaterra es una monarquía cuando al, en el transcurso histórico no hay, no hay diferencias reales no Francia es una monarquía, de la, de una república desde hace 150 años eh, Inglaterra es una monarquía y eso es todo, ya y acaba la, la diferencia ¿no? por tanto eh, se ha usado esto para ocultar los verdaderos problemas que es ...realmente la participación popular... Eh, ...que la democracia sea auténtica... ...y no una pantomima parlamentarista... ...entonces se ha metido por aquí ¿no? ¿Habrá una tercera república? Sí la habrá, seguro que sí ¿La habrá? Sí, sí, como una primera y ha habido una segunda... ...pero ¿qué será? Pues una repetición de la primera... ...no... Esperemos que no tan represiva... ...cañoneando a Cartagena hasta dejar... Eh, ...solo, dicen que solo quedaron... ...cinco casas en pie de Cartagena... ...las estuvieron cañoneando durante meses... El, ...el gobierno republicano... ...o una continuación de la segunda... ...o quizá todavía peor, de las tres... ...no, en ese sentido... ...hay que ver que la opción monarquía república... ...además, es una antiguaya es algo... ...que es patético ver todavía gente con esto, ¿no?... ...lo que hay que hacer es... Digamos, oponer a los sistemas actuales... ...de capitalismo y Estado... ...o poner un régimen revolucionario, ¿no?... ...la contradicción no es monarquía república, sino monarquía y república da igual frente a opciones revolucionarias que es en definitiva lo que quiso hacer la gente con poca suerte y no demasiada cabeza a veces espontáneamente entre pongamos abril-mayo del 36 y diciembre del 36 no. esa sería tu opción política la sí, revolución claro hay una situación en, allí en la cual eh, se busca eso pero con, con más cabeza, es decir, las clases populares no dan el salto a hacer una estrategia, a determinar un proyecto de acción, a unificarse, lo hacen un poco a los palos de ciego. La orientación era buena, pero no podía llegar lejos porque faltaba, sobre todo, una estrategia y un proyecto. ¿no? Entonces, pues es, son fácilmente machacados, vencidos parcialmente. Y visto lo visto, tú que has estudiado... Uh, ...diversos periodos históricos de España, has estudiado el Estado... ...tienes un libro que habla específicamente de, del Estado... ...has estudiado los partidos políticos, las revoluciones liberales... ...¿cuál sería la, la mejor opción que tenemos las, las personas... Para, para, para, ...para ser gobernados o para autogobernarnos? No sé, ¿cuál sería esa mejor opción? ¿Existe alguna no? ¿Continúas creyendo en, en el ser humano...? Um, ...claro... Eh, bueno, yo soy partidario... ...de una participación directa de toda la población... ...en las tareas de gobierno a través de un régimen institucional de asambleas... ...entonces rechazo el parlamentarismo... Eh, rechazo el fascismo, claro, pero el parlamentarismo lo rechazo. El juego partitocrático, eh, bueno, son oligarquías de los partidos las que hacen y deshacen. Las elecciones no son libres, puesto que se basan en unos poderes mediáticos terribles. Las campañas electorales tampoco son bueno, unos procesos de debate abierto. Ahora mismo vemos como casi todas ellas son solo verborrea en televisión. ...en donde se lanza una consigna uno y otra a otro... Eh, ...los problemas reales no se debaten porque si se debaten es peor... ...porque quedan en ridículo, claro... ...entonces es una formalidad, un escamoteo... ...las libertades que tenemos no son reales, son solo formales... ...puesto que los poderes mediáticos controlan la libertad de expresión... ...ellos tienen los medios, tienen los recursos... Eh, ...todo esto es contrario a una sociedad de la libertad... ...una sociedad en la cual la libertad se realice... Hasta ahora se pensaba que la libertad era buena solo porque nos daba bienestar. Yo creo que no, la libertad es buena en sí misma, es una meta en sí misma con más bienestar o con menos, que debería ser un poquito menos porque el consumo es malo. ¿no? Entonces hay que definir como una meta la realización de la libertad, como libertad política, que incluye la libertad de conciencia, la libertad de expresión, luego libertad civil, eh, la libert que es muy importante, y luego también tiene que haber... Eh, ...una libertad para que el sujeto se autoconstruya... ...que sería una libertad interior... ...que hoy sencillamente no existe, ¿no?... ...el individuo es manipulado desde fuera... Eh, ...construido de una forma como cualquier otro producto, ¿no?... Eh, ...ese sería el, la realización de la libertad... ...que es lo que eh, debe ser la, la meta, ¿no?... Y, y, ...y la Segunda República no lo fue... ...y en la Guerra Civil, pues... Eh, ...cuando la gente vio en el bando republicano lo que había... Mucha gente no, no lo necesitaba porque ya lo había visto ¿no? Era absurdo decirle eh, Contra Franco Defender la república la, gente, la misma república que nos ha estado matando y torturando Desde hace cinco años ¿Qué sentido tiene eso? Claro, o sea, la gente de los partidos políticos Vivían, vivían en, en, en, ¿no? en, la, en la pura eh, locura o sea, Esa consigna llevó a la república A perder la guerra Félix Hemos, uh, hemos intentado resumir al máximo el contenido de este libro. Mm, supongo que estás satisfecho de haberlo escrito, aunque un poco cansado, y de haberlo publicado. Te reto a que hagas otro parecido sobre la guerra civil. <risa> Eso lo veo muy difícil, porque es, eh, pero sí creo que, que lo tiene que hacer otra gente. Pero... Tiene que hacerse, ¿no? Sí, sí, sí. Que hagan, ahí hay ya muchos estudios parciales, es decir, si ya en realidad solo falta el trabajo de síntesis, hay estudios parciales muy buenos, yo he citado aquí varios, aunque no doy los nombres de los otros. ¿El equipo puede ser el coordinador? Pues eh, creo que eso lo si tendría hay un que equipo, hacer otro, si hay un pero equipo, ahora sí. ya. Sí, sí, ahora estamos ya muy cerca de esa síntesis uh -huh. aclaratoria definitiva, ¿no? Pero hay que dejarse del juego de los partidos, los partidos tienen que quedar en un segundo lugar. ...y entender que es la gente la que hace la historia, ¿no? Es a veces es asombroso ir a los partidos políticos... ...que te presentan como si ellos fueran los agentes de la historia... Pero vamos a ver que el sistema de partidos existe desde hace 150 años... antes no había partidos políticos y la gente hacía su historia... ...hacía sus cosas, no, no, no confundamos todo con todo... Como, ...como muy a menudo sucede, ¿no? Cuando realmente se puede probar que todos los partidos y sindicatos... ...tenían un apoyo real muy pequeño... Por ejemplo, cómo cuando ellos tomaban eh, medidas en una dirección la gente no les seguía. Y eso es una cosa que bueno, algunos historiadores ya han tirado de ahí. Hacían un llamamiento a hacer esto o a no hacer esto y no les seguía la gente. Creo que el principal, o uno de los, de los principales logros de tus textos es que reivindicas al pueblo como protagonista de la historia. Mm. Y eso es así, es que no es porque yo quiera que sea así, es así. Lo que pasa es que el pueblo no puede ser idealizado. El pueblo tiene unas limitaciones enormes, tiene una falta de conocimiento enorme, incluso cuando eh, todavía existía el pueblo, porque ya no existe, hoy lo que existe es la plebe o el populacho, ¿no? No era capaz de organizarse eh, suficientemente, de tener una estrategia, un proyecto, pero es lo que nos queda, ¿no? En mi texto, este, el, La Guerra Civil 80 años después explicada a los jóvenes, dedico luego un apartado último a la, al pueblo. Porque es muy fácil decir, no, es que el pueblo hace las cosas. No, un momento. El pueblo no estuvo a la altura de las circunstancias. Y eso es la verdad. ...porque no los tuvo? Nadie, nadie estuvo a la altura claro. de las circunstancias. ¿Por qué no los tuvo? Pues. pues bueno. Es otro libro eso Es otra historia Pero sí es verdad que no estuvo Y debemos de aceptarlo con serenidad Para buscar en el futuro remedio a estos males Aunque ahora no lo sepamos No significa que no podamos saberlo Aparte que la historia es algo sobre el pasado Y hay que decirlo como es Y no intentar, no sé, hacer rédito Para un futuro proyecto No creo que, que eso sea adecuado ¿Sigues creyendo en el ser humano? Sí, claro, claro eh, aunque, bueno, eh, me pregunto que si van a seguir siendo seres humanos los seres humanos cuando hay poderes tan fuertes, poderes económicos, tecnológicos, eh, políticos, mediáticos, educativos que tienen como tarea número uno destruirlo y triturarlo eh, yo ya he desarrollado en otras de mis intervenciones públicas la teoría de los seres nada ...y es que el proceso de nadificación de la persona avanza muchísimo... ...pero esperemos que al menos una minoría quede liberada... ...de todos estos procesos de destrucción, de destructividad... ...y pueda convertirse en, en digamos, en semilla de, de futuro. ¿Un consejo para que la gente deje de ser un ser nada? ¿Un primer, pues, ¿Un primer consejo? El consejo más importante es que crean en ellos mismos que no busquen respuestas fuera de ellos mismos, que no crean que va a venir alguien así muy listo, que le va a explicar nada, no. O les va a decir, o no esperen que surja una fuerza política mágica, no, eso no pasa. Que parten de la idea que vayan haciendo lo que ellos puedan, solos, pues solos. Si no encuentran nadie que lo quiera hacer con ellos, que lo hagan. Tiene que haber una emergencia de miles de personas que crean que algo es bueno, que algo sirve a la comunidad popular y lo hagan y luego si lo pueden hacer en equipo pues mejor, pero que ni siquiera esperen mucho a los equipos porque a menudo solo sirve para perder el tiempo y bien, inicialmente eh, podemos ser pocas personas las que hagan eso, pero más adelante puede haber más no porque a, a menudo la gente dice, bueno, es que yo solo, no, tú solo tú solo lo puedes hacer, puedes hacer cosas magníficas, no hacer un gran cambio pero sí hacer avances muy importantes y también ver ...que la persona se vea de otra manera... ...porque aquí todo el sistema indirectamente es... Eh, ...quitar las disponibilidades... ...llenarla de sentimientos de inferioridad y de culpa... ...enseñarla que no sabe, que no puede... ...entonces hay que tener una visión positiva... ...que no puede ser una visión narcisista... ...no es decir, soy el mejor, soy el más bueno... ...nunca me equivoco, no, no es eso... ...no es eso, es creer en lo positivo de uno mismo, pero sabiendo que también todos tenemos una carga de error, de negativo, de maldad, y hacerlo todo eso como un servicio al bien público y servicio a los demás, no como servicio a uno mismo porque entonces no vale de nada, claro. Gracias Félix, gracias por tu entrega. Gracias a, a ti y, y a toda la gente que nos ha ayudado a hacer este programa, este vídeo que es largo y a veces eh, un poquito duro de hacer. <risa>